cómo andamos. Espero que esto se esté escuchando. ¿Cómo estamos? Ahí se está iniciando nuestro, nuestro video. Hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos este, en una eh, bueno, eh, en una situación bastante particular Estoy en la Iglesia, en la Iglesia Bautista del Centro Y me encantaría de que ustedes puedan estar compartiendo este, este vivo de Facebook eh, Yo Es la primera vez que estoy usando esta, eh, no esta aplicación Sino esta posibilidad de estar saliendo directamente en vivo Así que... Eh, eh, quisiera saber si eh, ustedes están recibiendo. Me voy a mirar en mi, en mi teléfono si esto está sucediendo así. Si ya estoy transmitiendo en vivo. Si estoy transmitiendo en vivo, voy a estar eh, compartiendo este eh, link. Hola Gladys, eh, decime una cosita. ¿Se está escuchando? Porque no tengo retorno del, del micrófono. ¿Se está escuchando? sí eh, Decímelo ahí por el... Por, por la notificación. ¿Mm? Si se escucha, bárbaro. ¿Eh? Así que podemos eh, estar eh, ya transmitiendo. Bien, eh, como les estaba contando, qué bueno que podamos estar juntos en esta situación de, de pandemia todavía, que no tenemos eh, del todo eh, las, las fases liberadas. Eh, algo que me gustaría que podamos eh, eh, compartir. Es que el próximo martes, el próximo martes, eh, hoy es 10, el próximo martes 16, que vamos a, a, a tener nuestra clase número 14. Eh, vamos a tener la posibilidad, o por lo menos eso es lo que vamos a intentar hacer aquí en la iglesia, de hacer algo similar a lo que estoy haciendo yo ahora, pero con eh, nueve personas más. Vamos a intentar tener... Hola, oh, Gabriela, eh, coméntenme si se está escuchando, si se está escuchando eh, la, el audio. Eh, si se está escuchando el audio, coméntenme eso, ¿sí? Díganme si ustedes están eh, escuchando eh, el audio porque así puedo eh, continuar si esto está funcionando ¿Mm? a ver díganmelo bien si se está escuchando el audio entonces esto está funcionando eh, bien si no se está escuchando bueno ahí tenemos una dificultad que intentaremos eh, que intentaremos subsanar bueno si se, eh, se escucha díganmelo si lo están eh, recibiendo de esa manera sí. Eh, acá voy a intentar hacerme... Ahí está, perfecto. Voy a intentar hacer eh, un, eh, un, un copiado del de link para que puedan tener en el grupo de WhatsApp. Ahí en, en el grupo de Proverbios, ya acá estoy poniendo Proverbios. Bien, crecimiento Proverbios. Y aquí pongo el link para que podamos estar eh, asistiendo a esta clase ¿Mm? bien ahí está muy bien ok bueno eh, como les venía diciendo estoy intentando de que podamos tener eh, eh, celebremos eh, perdón crecimiento de proverbios el próximo martes cómo lo vamos a hacer eh, si algunos de ustedes quiere, eh, lo desea eh, y, y tiene la posibilidad de venir, avíseme. Entonces podemos tener justamente, eh, a ver, perdón, eh. discúlpenme. ¿Se escucha? ¿Están escuchando? Porque si no están escuchando, acá comienzo a transmitir desde otra cosa, ¿sí? Ahí va. Eh, díganme si, si están escuchando. Díganme por el por el monitor. A ver si están escuchando. ¿sí? Por, el, por los mensajitos. ¿Sí? Hola María Laura. Hola Laura. Hola Ingrid. Hola Gladys. Ah, bueno, se está escuchando. Sí, bien. Bueno. Ana. Hola Ana. Hola Vero. Hola Ingrid. Este, muy bien. Entonces, si se escucha, eh, ya no, no hago más la comprobación. Bueno, les cuento. Les cuento entonces a, a los que están atendiendo aquí y a los que van a estar atendiendo luego, eh, viendo este videito más tarde. El próximo martes, la idea que tenemos, el martes 16, es poder tener una clase en vivo y en directo y también tener esto, o sea, hacer una dualidad la dualidad de poder eh, trabajar con el, eh, con el Internet, pero también de poder tener personas. Hasta ahora, lo que eh, estamos teniendo como posibilidad es, eh, luego de las 19 horas, tener eh, solamente las reuniones privadas hasta 10 personas. ¿Sí? Eso es lo que el decreto provincial eh, que tenemos aquí en, en, en San Luis nos está permitiendo: o sea, a reuniones privadas hasta 10 personas. Entonces para no eh, infringir en el protocolo de eh, San Luis y en el protocolo de aislamiento eh, social, o por lo menos ese aislamiento preventivo que estamos teniendo, distanciamiento social, lo que tenemos este, planificado entonces para el próximo martes es armar un grupo de 10 personas. O sea, nueve de ustedes conmigo, aquí en la iglesia, eh, antiguamente nosotros usábamos la casa pastoral, estábamos usando eh, esa casa para poder eh, eh, tener las clases de, de crecimiento. Entonces, nueve de nosotros eh, podemos estar en vivo y en directo. Si alguno de ustedes está interesado, ahí por el grupo o por privado, me dice, este, eh, yo, no, yo quiero estar ahí y el próximo martes a las 20 horas nos vamos a estar eh, uniendo en el Facebook Live. Eh, todos aquellos que quieren hacerlo desde sus casas o desde el lugar donde estén. Y los que quieren venir, nueve de los que quieren venir pueden estar acá en forma presencial. ¿sí? Eso lo estoy dejando como posibilidad y podemos estar eh, de alguna manera eh, cumplimentando las dos cosas. Si no podés, no te hagas problema, no tenés la obligación de estar aquí. Nuestro curso es este, esencialmente virtual, nació como virtual y vamos a... Eh, mantenerlo en forma virtual. Pero la posibilidad de estar en forma presencial nos lleva a eh, compartir otras cosas, compartir el momento juntos, poder estar con la palabra. Bueno, no, no hace falta decir que nosotros amamos estar en forma presencial y de tener el contacto con todas las personas. Entonces, esa es la idea. ¿sí? Acá ya tengo a alguien que se está anotando. Gabriela, listo. ¿Eh? Esto es... ...para los que lo arrebatan. Así que, Gabriela, dale, eh, te vamos a esperar el próximo martes... ...20 horas, eh, allí en, en la Casa Pastoral... ...y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora... ...pero con personas y, y armando la clase. Vamos a nuestra clase del día de hoy. Ustedes este, han recibido ayer el, el material que es la clase este, número 13... Eh, ...la lección número 10... Y justamente de lo que veníamos hablando tiene que ver con eh, la bebida. ¿sí? La botella y voz se llama el título de nuestra lección, de nuestra clase. La botella y voz. Y el libro de Proverbios, como bien lo estamos este, eh, estudiando, como bien lo estamos eh, leyendo, como bien lo estamos analizando, el libro de Proverbios no esquiva... Ningún tema. Y obviamente que el tema de la eh, bebida, el tema de las adicciones, eh, yo eh, ayer a, hablé en el, en el grupo de las adicciones y las adicciones, eh, en este caso, si bien no están nombradas las adicciones químicas como, o, o las adicciones este, eh, de diferente índole, eh, podemos englobarla con el, la adicción al alcohol porque era lo que predominaba en ese momento, en ese momento no había pastillas o en ese momento todavía no se había descubierto muchas de las eh, sustancias químicas que hoy en día eh, están afectando a nuestra salud. Entonces, como esto... Eh, esto comenzó a suceder allí eh, en el tiempo de Proverbios. En el tiempo de Proverbios, eh, lo que más estaba afectando era el alcoholismo. Yo estaba mirando algunas estadísticas de personas eh, que están sufriendo la adicción al alcohol y aquí en Argentina es alarmante el porcentaje. En países vecinos como eh, Chile, como Paraguay, como Brasil, eh, y obviamente Perú, eh, Bolivia, eh, países hermanos que los tenemos ahí tan cercanos, al igual que nosotros en Argentina, los porcentajes de personas adictas al alcohol son enormes, enormes. Y uno dice, wow, ¿por qué tanta gente este, cae en esta, en esta adicción eh, tan nociva? Y cuántas familias lamentablemente están eh, sufriendo diferentes eh, circunstancias que son eh, muy, pero muy eh, angustiantes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, Colombia, me dice Ingrid, ¿sí? eh, casi toda Latinoamérica está sumergida en el problema del alcoholismo. Pero no solo, claro, el licor, este, el alcohol, pero no solo eh, se centra en alcoholismo, sino en todas las sustancias químicas, en las pastillas y en diferentes este, eh, hábitos que nos están atando. ¿Y cómo es la mirada de Dios frente a esta situación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo Dios mira esta situación? Miren este eh, nuestro material. Acá en este, en este vivo creo que no puedo mandar... Eh, a ver, un segundito, si sí, mando la... Ah, no, no puedo compartir. Bien, pero bueno, no importa. Eh, miren en su material, yo tengo aquí eh, abierto, eh, sí, las drogas, sí. Eh, miren su material, eh, cuando habla del de retrato de Dios de un borracho allí en nuestro estudio. Fíjense lo que dice, dice, el libro de Proverbios dice las cosas como son. En Proverbios capítulo 23, Dios nos ha dado un muy preciso retrato de un borracho. Mientras mejor entendamos este pasaje, tanto menos será posible que nosotros seamos engañados por la botella. ¿Sí? Consideremos este importante eh, pasaje, versículo por versículo Entonces yo te voy a invitar, si tenés tu Biblia ahí a mano Si podés eh, compartir la, la, la palabra Que vayamos a Proverbios capítulo 23 Yo acá me estoy habilitando en mi celular Tengo este, la Biblia, eh, como te conté en, en, otros, eh, en otros videos Tengo eh, la aplicación Mishword y entonces, busco aquí, voy a buscar este, con la versión Reina Valera, que es la que está trabajando esta, eh, este estudio. Y vamos a buscar, justamente, Proverbios capítulo 23. Y vamos a ir analizando algunos versículos de este pasaje, de este libro que eh, nos está eh, convocando a este estudio. ¿sí? De, comenzamos con el versículo 20. Eh, Proverbios 23, versículo 20, dice lo siguiente... No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, ¿sí? Entonces, Dios nos da un mandamiento en ese versículo. No estés con los bebedores de vino. O sea, te dice, eh, no, no seas uno de aquel que bebe, y cuando está hablando del que bebe, no está diciendo del que toma ocasionalmente, el que toma una copa de vino en una comida, este, no está hablando de eso, está hablando de aquel, como hemos hablado en el video de ayer, aquel que está dependiendo en esa bebida de su estado de ánimo. Te diste cuenta de que hay personas que se levantan y desayunan con una bebida alcohólica. Se levantan de dormir y ya desayunan un vaso de licor, un vaso de whisky, un vaso de vino, un vaso de alcohol, ya directamente, sí porque depende su estabilidad física de la bebida. Como así hablamos también de cualquier sustancia química, cualquier pastilla. Hay personas que son adictas a las diferentes este, pastillas. Y entonces no pueden estar si no pueden eh, eh, consumir una, una determinada eh, sustancia, una determinada droga, una determinada pastilla, un vaso de, de alcohol. No pueden convivir, no pueden vivir y, y, y ya su estado de ánimo depende de eso. Entonces, ese es un bebedor para la Biblia, el, be el bebedor de eh, vino, como dice acá. Entonces, en el 21, siguiendo en el pasaje, dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Se nos dice que ni el bebedor de vino. ¿sí? En Efesios 5 también hay un mandamiento que se aplica al beber. ¿sí? En Romanos 13 hay otro mandamiento que también se aplica al beber y que ahí en nuestro eh, material nos dice que busquemos los versículos. Así que en esos dos capítulos, fíjate, cuando eh, leas en tu, en tu Biblia, que eh, encuentres ese versículo donde habla Justamente sobre el beber. ¿sí? En Efesios 5, busca, léelo y buscá el versículo que corresponde al mandamiento que se va a aplicar al beber. Y también en Romanos 13, ¿sí? dice que no solo debemos obedecer a Dios, sino también escuchar el consejo de nuestros padres. Ahí estamos justamente en el 23, en el capítulo 23 de Proverbio, volvemos ahí. Y en el 19 dice: Oye, hijo mío, y sé sabio. Y endereza tu corazón al camino. O sea, ese padre proverbial vuelve a hablar a su hijo para que no caiga en, la, en el hábito, en la adicción al alcohol. En el versículo 22 vuelve a decir, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Otra vez, la preocupación de los padres, de las madres, sobre esta situación. En el versículo 26 vuelve, dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos. O sea, el papá, la mamá, está clamando que su hijo no caiga en esta adicción, no caiga en este problema. ¿Cuántas familias destruidas por las drogas, por las sustancias químicas, por el alcohol? ¿Cuántas familias que están este, lamentablemente ya sin respuesta. Bueno, como te dije ayer, y vuelvo a, a, a reiterar esta invitación, tenemos un programa aquí en la Iglesia Bautista del Centro que se llama Celebremos la Recuperación. Y Celebremos la Recuperación nos lleva a nosotros a que podamos eh, cambiar nuestra perspectiva de cómo tratar a las diferentes adicciones, a los diferentes hábitos. Las pastillas son unas, las drogas son otros, el alcohol es otro, pero también hay hábitos sentimentales. ¿sí? Está el encierro, está la, eh, la, la, la, la la pobreza en nuestras relaciones eh, sociales. ¿Sí? Está el aislamiento, que no es solamente preventivo y obligatorio como lo tenemos, sino el aislamiento de toda, eh, de, de toda relación amorosa. Y te quedas sola, te quedas solo, ¿sí? en, entras en un pozo depresivo y no podés salir de ahí. Y todo esto afecta a los que te quieren y aleja a los que te quieren. Y cuántas personas están alejándose de vos, de mí, porque no estamos admitiendo que necesitamos ayuda. Y el libro de Proverbios nos lleva a que nosotros podamos comenzar a tener una victoria sobre esta situación. Trata sobre el alcohol, pero está atravesando cada situación que no nos está permitiendo disfrutar de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces, en nuestro estudio, ahí estábamos viendo que este, este, eh, esta cosa que eh, lamentablemente no eh, la podemos manejar, la borrachera, eh, o que no podemos dejar de, de consumir, eh, no es el único problema que nos está quejando, porque en definitiva esto es el síntoma, es como la fiebre en nuestra infección. La fiebre se manifiesta porque hay algo más profundo que no está funcionando. Y Dios realmente quiere cambiar eso profundo, eso que no está este, funcionando. Eh, dice en el punto 2 de nuestro estudio, el beber defrauda a la víctima. Dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, empobrecerán. ¡Qué bárbaro! Y vos te imaginás... Eh, lo que sucede, ¿no?, con, con, con todo esto que estamos hablando. Eh, comenzamos a entrar en un círculo eh, de tanta necesidad, eh, la ansiedad, el rechazo, la angustia, eh, nos está aportando, Ingrid, eh, problemas que nos están eh, llevando a, a, a decisiones desesperadas. ¿Cuántas familias sufren cuando ven a sus seres queridos que entran en un camino de autodestrucción. Y, y ahí hablan de la pobreza, y la pobreza viene eh, en todos los sentidos. Viene en la parte económica, pero también viene en la parte social, viene en la parte familiar, viene en la parte laboral. Pobreza, pobreza, pobreza, porque no salimos de nuestro problema. No, los, no salimos. Y si no pedimos ayuda, no vamos a salir. Y este es el, el, el objetivo de que podamos plantear esta, esta situación. Eh, me encanta, sí, pero tenés razón, cuando ves a una persona que amás, que querés, que se está autodestruyendo. ¿sí? Que puede ser con el alcohol, que puede ser con la droga, que puede ser con la depresión, que puede ser con la angustia, que puede ser con un duelo. Personas que no terminan de cerrar los duelos. Y está bien que, que, que, que tengas el dolor, pero hay veces que te encerraste en ese dolor y ese dolor no te permite seguir y te quedas ahí. Y te quedas sin poder actuar como Dios quiere que actúes. Y sin poder recibir bendiciones, sin poder disfrutar de lo que Dios te da. Entonces, eh, yo te animo a que en este tiempo salgamos adelante y oremos, no solamente por nuestras vidas, sino por aquellos que nos están rodeando. Si este tema te está eh, tocando, si este tema te está, eh, te está afectando, si este tema es para vos o para alguien que tenés al lado tuyo, alguien que está cercano a vos, venite a celebremos la recuperación. Venite, venite. Como te dije ayer en el video, eh, manda un mensajito, eh, vamos a estar comunicándonos, vamos a estar dándote apoyo, vení porque Dios tiene algo mejor para vos. Dios quiere sacarte de este círculo que parece no tener fin. Es un círculo que comenzaste y que vuelve a dar vuelta, vuelve a dar vuelta, vuelve a dar vuelta. ¿sí? Eh, se te acabó la plata, se te acabó el dinero para consumir lo que querés consumir, se te acabaron los, este, los recursos y comenzás a buscar en otro, en otro lado y comenzás a entrar en la pobreza en la pobreza económica, en la pobreza física, en la pobreza de salud, en la pobreza espiritual, en la pobreza de relaciones. Pobreza. Pobreza que tiene una causa y que tu fin eh, no es un fin que, que, que deseaste. Y parece que lo único que te alegra es lo que estás bebiendo. ¿Sí? Me, me gusta esa, esa figura de, de la bebida porque... Eh, a veces lo relacionamos solamente con lo líquido, pero también es lo espiritual, también es lo sentimental, también es lo que estamos viviendo. Y, y bebés lo mismo y en esa bebida tenés un poquito de satisfacción en ese momento y después comienza la culpa. Y la culpa te termina destruyendo. Y comienza la culpa cuando ves a, a, tus, a tus seres queridos que se, se comienzan a alejar que comienzan a sufrir y, y no sabes cómo salir. Y querés salir y no podés. Por eso, si tenés ganas y si tenés eh, un poco de lucidez, toma una decisión que cambie tu vida para siempre. Y vení a los pies de Jesús, vení a celebremos, vení, vení porque hay posibilidad de cambio. Hay esperanza. Dios te da esperanza. ¿sí? Dios te da esperanza. Yo eh, me sorprendí eh, en este tiempo eh, en forma grata por un lado, pero también este, me, me asustó cuando vi los números eh, de las personas que están eh, af afectadas por este tema directo del alcoholismo y no solo por el alcoholismo, sino por la dependencia de tantas sustancias este, como las pastillas, como las... Eh, las drogas este, eh, inyectables, como las drogas líquidas. ¡Qué tremendo! Y qué tremendo que esto esté sucediendo en este tiempo. Y qué tremendo que eh, aquel que está padeciendo parece que no puede tomar decisiones sabias. Y de esto se trata Proverbios, de que tomes decisiones sabias. Bueno, mira, eh, mañana para aquel que eh, está en, en ambos en el estudio de Proverbios y también en Celebremos la Recuperación. Mañana vamos a tener eh, una, eh, una, una jornada de Celebremos la Recuperación eh, tremenda, así que eh, estate atento que vamos a estar anunciando cómo lo vamos a, hacer, a, a llevar a cabo. Sí, Ana, tenés razón, la peor adicción es la culpa y la auto. Con y ver, eh, comparto con vos, Vero Ojeda, el Señor todo lo cambia. El Señor va a cambiar. El Señor va a cambiar esta situación. El Señor va a cambiar tu, eh, tu realidad. Lo va a hacer. Y por eso, mañana vamos a tener, celebremos la recuperación. Estamos diagramando el sistema. Este, estén atentos que ya les vamos a estar comunicando cómo lo vamos a hacer. Pero mañana lo vamos a estar teniendo. Así que... ¿Qué te parece si oramos en esta noche? Eh, luego te dejo que sigas completando. Eh, me, sumamente me interesa este estudio. Eh, como ya te eh, lo comenté en, en oportunidades anteriores, este estudio está siendo de mucha bendición para muchas vidas. Nos está abriendo los ojos en muchos temas. Nos está haciendo profundizar en otros. Y nos está eh, mostrando que Dios sí está eh, interesado en en que cada uno de nosotros tome decisiones sabias. Sí, Verónica, sí, el único que puede hacerlo eh, el cambio es Jesús, el único, el único, el único que tiene la salida a nuestra situación es el Señor. ¿Eh? Así que vamos a orar, vamos a orar. Yo sé que cada uno de nosotros necesita de Dios y necesita de esa recuperación. Y, y este tema está sumamente entrelazado con Celebremos la Recuperación, Perdonen que sea muy este, insistente con este tema, pero Dios está interesado en que te recuperes, que salgas de tu adicción, que salgas de tu, eh, de tu dolor, que salgas de, de lo que te está eh, acosando, de lo que no eh, tenés salida. Dios está interesado. Si es el alcohol tu tema, Dios quiere sacarte de ahí, Dios quiere sacarte de esa eh, adicción. Si es la droga, Dios te quiere sacar de la droga. Si es el dolor que no lo puedes manejar, Dios te quiere sacar de dolor. Si es la depresión, Dios te quiere sacar de la depresión. Si es cualquier otra situación que no la puedes controlar, Dios te quiere sacar de esa situación. Oramos. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por cada uno de los que está. Eh, convocado en vivo en este momento y que podemos tener esta comunicación, gracias porque vos estás eh, actuando y gracias porque este libro también nos está llevando a tomar una decisión sabia en cada situación. Y en esta situación que estamos tratando en este momento, que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con los dolores, que tiene que ver con la bebida, con esa bebida que... Eh, nos da una cierta satisfacción en un momento y que después nos genera tanta culpa. Señor, en este momento queremos que vos estés actuando. Y Señor nos ponemos bajo tu autoridad, resistimos toda hora diabólica y comenzamos a tener libertad, libertad en todo sentido. Señor, las cadenas que nos estaban oprimiendo, oprimiendo se están rompiendo en este instante. Señor, toda atadura diabólica en el mismo instante que estamos orando se comienzan a romper. Señor, comenzás a traer libertad a los que están atados a diferentes situaciones, atados al alcohol, atados a las drogas, atados a los dolores, atados a la depresión, atados a cualquier tipo de hábito de adicción, vos estás rompiendo en este instante. Gracias, Señor, porque nos estás dando libertad. Y en este momento, esa libertad comienza a venir y tu Espíritu Santo comienza a ser, como leíamos ayer, comienza a darnos esos ríos de agua viva que vienen directo de tu trono y comenzamos a llenarnos de otra agua, del agua tuya, del agua de tu Espíritu. Espíritu del agua de tu presencia. Gracias, Señor, porque en este tiempo estás trayendo libertad. Gracias, Jesús, nos ponemos en tu nombre, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros seres queridos, oramos por aquellos que todavía siguen oprimidos, oramos y vos traes libertad. Gracias, Jesús, en tu nombre, amén y amén. Amén. Qué bueno que podemos tener esta libertad en Jesús. Así que, eh, te animo a que juntos podamos transitar este tiempo de libertad, este tiempo de recuperación, este tiempo de salir de nuestra angustia, de salir de aquello que nos está Agobiando Que Dios te bendiga Los espero el próximo sábado Este sábado no tuvimos El, el Facebook Live Porque teníamos eh, como congregación Una cita con eh, La eh, comunicación que tuvimos Sobre Pentecostés Pero este sábado sí vamos a poder tenerla A las 8 de la noche Nos vamos a volver a ver Así que te invito a que podamos estar disfrutando Este sábado Y el martes que viene Si Dios quiere Aquellos que, que lo desean Vamos a poder tener eh, nuestra primera clase en vivo y eso ya es algo buenísimo con aquellos que están este, disponibles para esto. ¿sí? Que Dios los bendiga, gracias a cada uno de los que se estuvo conectando, a, las, a, a Verónica Ojeda, a Verónica Repollo, a María Laura, a Gabriela, ¿eh? a Ingrid, a Ana, eh, a cada uno de los que está, eh, a ver si no me olvido de alguien... Eh, que, que estuvo comunicándose, que estuvo eh, hablando, gracias por el aguante Gladys, gracias por eh, decirme que se estaba escuchando, gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado si Dios quiere. Adelante, Dios tiene algo mejor para nosotros. Chao, nos estamos hablando. Hasta luego.